Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del Departamento Universitario de Informática. En este video les vamos a mostrar cómo hacer para acceder a la plataforma del aula virtual, pero desde dispositivos móviles. En sus celulares, el primer paso es abrir la Play Store o la tienda de aplicaciones de su celular. Vamos a buscar la aplicación Moodle. Nos va a aparecer Moodle móvil. Moodle es la plataforma que utilizamos para acceder al aula virtual. Vamos a poner Instalar y le damos a Aceptar. Una vez instalada, simplemente volvemos a la pantalla principal y la vamos a tener disponible como una aplicación extra, un icono nuevo dentro de nuestro escritorio. Hacemos un touch sobre el icono y nos va a abrir la aplicación. Nos va a pedir la dirección del sitio. En este caso vamos a poner www.di.artec.unc.edu.ar Esa es la dirección del aula virtual, de la plataforma. Le damos conectar. Nos va a pedir el usuario y la contraseña. Aquí pondré el mío. Ustedes pondrán el suyo o pueden ingresar como invitados. ponemos acceder allí verán que esta es la misma versión la versión móvil de lo mismo que tenían ustedes en la plataforma accediendo desde una computadora el curso disponible al que van a poder ingresar es al de informática y una vez allí van a tener todas las secciones puestas como pequeños menús en este caso vamos a ingresar a la primera la de introducción y van a ver el mismo contenido en una versión móvil es el mismo contenido dispuesto de otra forma. Del mismo modo se pueden manejar las notificaciones y mensajes, los cursos y su perfil. Es recomendable en la configuración de la aplicación revisar la opción preferencia de notificaciones para que les dé las notificaciones del aula virtual directamente en el sitio. Esta es una opción, si no quieren instalar una aplicación por falta de espacio, otra opción es directamente del navegador en su dispositivo móvil. En nuestro caso es el Google Chrome. Ponemos la dirección de la página web. www.di.artec.unc.edu.ar Ingresan y lo que aparece a continuación es una versión móvil de la página web a la que ingresan ustedes mediante una computadora. Lo que van a hacer es acceder donde dice curso de grado. Luego, donde dice informática, donde nuevamente le solicitará un usuario y contraseña. Y al acceder, tienen el mismo contenido desde el navegador del dispositivo móvil. Allí pueden ver todo el contenido que está cargado con las mismas cosas del aula virtual. Pueden así acceder a todo el contenido desde un teléfono, ya sea con Wi-Fi o utilizando su paquete de datos. Con este sistema tenemos una última recomendación, directamente desde el botoncito de las tres rayitas poner añadir pantalla de inicio, en este caso vamos a poner curso de informática y DUI, lo añadimos. Al volver al escritorio van a ver que se creó un pequeño icono que es un acceso directo a la página del aula virtual. Y si lo abrimos, llegamos al aula virtual. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.